Vamos a abrir. Saludo de nuevo, Guanacabro. Vamos a abrir un pack de, un de líneas universitaria ¿Qué esto aquí contiene? Contiene 8 sobre superación de 11 cartas: de 2 de dominio, 2 de águila imperial, 2 de axis mundi y dos de Aguilar, eh, hijos del sol. Perdón, estaba confundiendo ahí. Tiene el sticker y tiene esta cosita para separar el mazo del side deck. Y también tiene el código, pero no la vamos a mostrar. Pensé ¿no? <risa> que era un marca esta esa wea al principio. ¿Esto? ¿Cómo ¿Esto no. es se llama? Esto es para separar el side deck. ¿ya? ¿Y por ejemplo, ahí hay tu cajita? Porque esta cajita, a diferencia de la, las demás que has sacado mi top, esta es más gruesa. ¿Entonces la, más de, más la más. de la línea ¿sí? necesaria? Sí, y la de mi Instagram también son más gruesas. Entonces, para que lleguéis tu mazo, entonces ya hay el mazo ahí. Ah, y... con las 50 cartas y las otras las separaré. Bueno, para que no se parte del mazo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la ¿eh? Vamos A pasar con la sobre de dominio, que son los más interesantes de abrir y la es más a para Al final, güey. no activas. No, o así la gente se queda hasta el final del video. Ya, bueno, hasta el final del video. <risa> adelanta, ahora la gente adelanta el video. Adelante el video el 20. Ya, hijos del sol. <risa> <risa> vamos a revisar. Dice, cada sobre contiene una carta real, tres cartas con seis cartas pasadas y una carta oro. Uno cada seis sobres puede contener una mega real o superior. Que reemplaza la carta oro sin habilidad. que viene, viene una carta oro sin habilidad. sí en todos los sobrenormales, y si no viene eso, es porque viene una. Viene un. Yo creo que oro sin habilidad. qué queréis ver si van a salir las otras cosas? Vale, pues no, ¿Cómo juegues esas cartas con oro? Con oro, Pandorito, estrategia pura. Ya, viene, se note Ya sabía que lo más patente, ya sabía visto viste Chipe Totec. Ya sabía que eso. Yakumama, un dragoncito 2-2. Dos, dos. La balsa moisca. Nana Bozo. También yo sabía bien. Narra del pasado. El y pobre. Boutique. El baneado. El baneado. Y... Y... Y... Y... <ríe> y, <ríe> y... <ríe> ah, está baneado, exactamente. y... Y... aquí viene... Ultra real, cabros. Ultra real. El cuerno, el camagüeto. Un ultra real. Únicamente solo está en tu reserva de oros, o sea, coste uno menos, pierden su habilidad. ¿Y mi oro sin habilidad weón? No. pregunta. <ríe> buena carta, buena carta, buen primer sobre, weón. Estoy. Quiero... Esta tiene mucha Yo quiero mi oro Todas sin habilidad. Todas estas cartas que hemos abierto en este video y en el anterior eran directas. Yo quiero mi oro y... sin habilidad. Ya me estoy, salido... ya me estoy excitando ya. <ríe> Le han salido buenas cartas. Para el resto del video. Entonces, el el lo... human Nos quedan siete sobres weón. Y <ríe> <ríe> ya salió esta weá. <ríe> Qué vamos a esperar después de la otra. Oro sin olía. Popocatépetl y Huachique. Bueno Pero bueno. Oye, hay como algo de láminas que ven que dicen. Ah, ese es el, el álbum, el álbum ah. de Mitos y Leyendas, el álbum del Conocimiento con Chus. Que cada solo tiene 5 láminas y una carta de, desde dominio sí hasta arriba que puede ser de la más pesquita como los los el Oro sin que le gustan a lector. Hasta un alterran. Hasta un ultrar. Hay un video de un tipo en internet que el último sobre que abre se sale un listi. ¿Completó el álbum? No. ¿Por qué se compró el álbum? ¿Palisti? ¿Palisti se compró el álbum para el listi? No saben los sobre, saben en el álbum. Ya. Sinchi Roca Guerrero, Canillo, Mick, T, What, etc. Ekeko, un oro con habilidad. Guerra de Civalva y. No, queda de suelto ya no. Y. Kai Kai Bilu. La serpiente del agua. Ya. Ahí está la Kai Kai Bilú. 5-5. Un dragoncito. 5-5. 5-5 Como nota del colegio, no nota el otro Lector, cuando Lector saca 1-5-5 5 en lenguaje <risas> <risa> Como nota en colegio Yo me acuerdo ¿no? cuando la profe me dijo, no lo hace a propósito, ¿verdad? Calculado, regarding? calculado, así <ríe> todo Cuando te lo sacamos, sacamos 1-5-5 sí, ya La verdad es que te sacaste 1-5-5-5 sí, y, y, y, y, y, viene, y, y, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¡Un oro sin habilidad! ¡Un oro sin habilidad! ¡Oh, me mojo en tela! Kawaii, Huyen Y la prueba del toki sobre lo... Dos sobre piola, Dos sobres piolan, que es un cuerno el Camagueto, un calmaro y el baneado. Ah, pero me salió la carta baneado, ¿por qué me voy a ir en contra de eso? <risa> Chuvale. <risa> <risa> Mira el no, mismo sobre, Juan. <risa> ya, ahora Se empezamos peso. con Axis Mundi. Ya, aquí. Uno K6 sobre mega real, 1K12, ultra real, 1k48, 1 legendaria. Y. Eso. <risa> no, ahora vamos la web. Ahora vamos la web. Ah, salí, Purosnaivia. Tenemos la flisa, La hechiza ahí. El Espiral de Dagas. El Cáliz. El... Bocas de Lemuria Robert Moray Y la sangre de. Cora. Y viene Lemuria, Totem. Entra el juego con 7 contadores de tiempo ¿Qué es eso? Que Entra al juego y tú le pones poner un dado encima con 7 contadores de tiempo Y dice, cuando un aliado entra en juego, quita un contador de tiempo sí. Entonces, por ejemplo, dice, si juega es un aliado? ¿qué te... sí, sí. Y cuando no haya contadores, cuando juega 7 aliados Destira eh, todas las cartas en juego con un cenador Es como una bomba de tiempo Maravilloso T Todas las cartas de... Esto es para restringir que se juegan aliados Echa, mm. por ejemplo, un mazo de este, te juega mucho aliado en la mesa Y tú juegas esto acá Es decir, juega 7 aliados, cago todo toda la mierda. Está casi el nivel de. ¿Y Pero de. Y, de, y... ¿pero ¿De todos? De, de todo, de todos? todo, oh, todo. Oh. Oro oh, sin habilidad. Oh. Pero de, de. De todo, todo, de todo, todo. Todos a la mierda. Oh. <risa> Pero eso es como para generar caos así. ¿Y qué pasó? Para, para, para, para controlar la mesa. Si tenéis más mazo bestia que te tira como. No sé, pues da 5 aliados en un turno, porque se puede. Tú lo juegas esta weá y le decís pues son lado. Pues los tuyos y los del a la Tenéis para jugar siete el set aliado. Jugar el set aliado, da Tira toda la mierda. Solo restringir el juego, ¿cachai? Mm. Tienes que buscar forma de modarte a esa weá o de. ¡Capo! No, Sin dejarte de jugar el de aliado. Eh, May ayuda a Ui, Koro, Ekashi y Babur el León. Vale, es el asesor, ¿no? totem, mando Mira, cabrón. Hace un frío de mierda. Sí, aquí viene la legendaria. Viene la legendaria. ¿Estás seguro? Bueno, no sé. ¿Tengo un stream de legendario. Que te gusta que viene un oro sin de Ya, danza fantasma. Guarda secretos. Ta-Tip. Uno no con navidad. Ciro de Dagobert. ¿De -er wow. ¿Dagobert? ¿Dagobert? ¿Dagobert? Que que ver, ¿no? Oh, el oro ahí está al lado. <risa> Ya yeah. <risa> <risa> te decía hasta las mitos, weón. Jin Long Long Jin Long. Kim Yun Un Kim ¿Qu Un Algo bien más atrás. ¿eh? Algo bien más. La real, pues weón. Si viene la brillante, asegura. Curar la tierra y dominar al monstruo. Esto me lo pone de la quinta. <risa> <risa> <¿Te> Asegurado, <risa> <una> Asegurado. La gaveta <risa> de, de platino, weón. Dominar al monstruo. Dijo el lado por este juego, ¿tú ponente el juego, tu ponente con tantas cartas como jugar en el lado. Elegido, luego destierra sellado Este alimento es mentira, pues para honrar restaurarlo, de una carta y un momento todo lo aparta. Me echáis los jugáis, los colores y así todo va a, a en un tiempo. ¡Y! ¿Qué viene? No, nada. No, ¿no habíamos pues. dicho pipe, al principio el. Pipe para Raul. Pipe el como pitonizo. Puta de hambre. Muro de lava. <risa> Excelente, Ahí, lava de Masi Attahal. <risa> First <Perfect. risa> straight Ana de Keyalchi. G, debería ser. Listo. Sigamos. Águila ¿Pato, Imperial. ¿Cuántos nos quedan? <coughs> nos quedan cuatro sobre. Cuatro sobre. Ya águila Imperial. Dice. Aquí. De la otra. Uno casi sobre mega real. Uno doce mega O sea, una K6 sobre una mega real. Sí. Una 12 ultra real y una 48, una legendaria. Legendarias de, de, de esta edición son sexys. Nada no, más es que Son waifu. No. Ah. Hay una Aquí <risa> Estamos haciendo problemas ocho. técnicos. <risa> <risa> ya, Olónico. Se compraría de solo con solo la wifi Así depende. <risa> Rapax. Oh, qué, qué buena ilustración. Sí. Boyoric. Es con Boyoric. Boyoric. Boy <risa> ya? Yeah. Yeah, yeah. Fuerzas Bereber Y... Oh, fauno Eterno Y... Un Furor Teutonicus Que supuestamente vota una carta por cada aliado de la línea de ataque de, Sí, la leado de la línea de ataque Y viene... Un Oro Lira oh, Una lira, bonito el loro lira Reforzar Para Fortnite ahí <risa> rata, ¿por qué te dan rata ya? Falconet. Miren, los juego, hermanos, juega. Ambiorix. Y. Elite. Podría caer. Un tarimón. Pirita Águila Imperial de nuevo. Imperial, águilas. Águilas Imperialis. Hay uno que se llama Águila Imperialis. O Imperial Águila, más o no menos. Sé lo tengo por ahí. <risa> Tengo por ahí. Voy a guardar las cosas en el sobre, en los sobres así. Maldición de amor, porque nos pusimos cursi con Chitumare. Secutor, nos pusimos Taxor. <risa> Hard a Su pesadilla? cabrón. Laura. Laura. <risa> ya. <risa> Cagó toda esta huella. Monstrum, porque no puede ser monstruo. Monstrum. Monstrum. <risa> Monstrum, exactamente. <risa> Me encanta, muy sí, bueno. brillante Dice mal, Maledictus Examina Examina Ahí Y viene ¿Quién lo habría dicho? ¿Quién lo diría? ¿Quién, ¿Quién lo diría? Imperial. Aquilea Imperialis Que era el, el oro para, para el mazo sacerdote Y... y... y... y... Otro oro sin habilidad De la basura no le tenía así mi oro, weón. Jajaja. Pupio. Bruto. ¿Cómo pueden mandar basura de la gente? Y Bosque esa de Viana. Dice: ¿Entendiendo el chavalete controlando con la fuerza? ¿Sabe? Entonces, este sí, control? Sí, ¿Sí? Control. ¿Está buena? Te la voy a cambiar esta. Chulos. Te la voy a cambiar esta. Lo cambio por Fulcrum Re. ¿No? Ya, ¿Y ahora vienen Tengo los tres. dos? <ríe> <ríe> Reconozco esta, weón. <ríe> <cual, bueno. ríe> vienen los dos sobres. Domino, ya, no, ya. son los mejores porque me estos pueden venir más cargados que la mierda, weón. ¿Y por qué pueden venir más cargados? Porque esta, porque mira, dice. Ese... Circulión cargado de meter las cartas, las cagó. que <risa> te dice es aquí? Mira, dice. Cada uno que hace sobre una milenaria uno cada ocho sobre mega real, uno cada dos sobre ultra real y uno cada 32 sobre carta legendaria. Tiene mejores. La cosa es de que no, de es, como que, no es como que uno cada 3 salga una ultra real, sino que para que te salga la ultra real, también te sale la mega real, también te sale la milenaria Todo el mismo así. Al mismo tiempo, exactamente, Ay. ¿cachai? O sea, si realista. te sale una, te salen. Si te sale, te sale la milenaria, si la última carta sale la milenaria, hasta ahí nomás, ¿cachai? Pero pueden seguir saliendo la, la real, milenaria, mega real, ultra real, ¿cachai? Hasta la legendaria, te pueden salir todas juntas. Te pueden salir puras brillantes de sobre. Exactamente. O la primera que te sale eso, te van a salir todas las. No, porque son 6 cartas azules. eh. salen como dos Si tú sabes que sale una carta azul, ya estáis que el sobre y más cargado de la mierda. Vamos a ver si vienen cargadas las que o hacen. habilito. Ya rayaseo Aquí van a cachar al toque porque Rayaseo Dos Monoseros este ya no se lo he cargado ya o, o tan cargado Porque estamos en la cuarta Estamos en la quinta Y esa es la sexta De 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se que en este sobre puede venir una real Y una bienaria O solamente una real y un oro Cambio de piel Brillantes. para ataque final contra todo el aliado oponente y todos tienen furia así que ataca de una así por el final y viene un oro sin haber una cagada de oro sin Luego pensando, viene amigo. el malvete viene el marul y viene el rayo de plata mira huevo ¿no? mi oro sin para que andamos con con... Sí no, fue, fue un sobre. Normal. Normal. Que me pide igual es buena, pero no tan buena. otro pero un sobre el que. Sí, pero sí quería no pasar. Pues, quería empezar a rey, cachai, hubiera terminado con la ultra real, weón. No. ha sido clemar picada. La gente tiene expectativa y se queda. Ahora la gente puede irse a la. Si <risa> <risa> queda hasta acá ya no vale la pena, ya me quedan, weón, no salen ni una wea. No se ni me real, no se le ni no, una no. wea. ¿Cómo no salía acá? Tan... No sé, mamá. Oro. El, el Lavelan, Bepar. niña no se lo ha cargado ya. Lo han cargado. El ornitor de No va a salir normal esta vez. El ah. tornillo volador. El tornillo volador. El tornillo volador y... Oh, o, no, no, no, no, no, no, no sin idea. Y sale MC, sale Monza y Michel y... No los de Dominio Pink que salieron, ¿Viste? ¿Viste, hermano? Dice Tornillo volador Entonces, si quieres estar matando tú, pero Martín, deja de botarme la weá por cementerio. Puedes jugarlo, jugarla y su coste. Entonces, si esta en el cementerio, tú sí le pagar todo, lo, la jugáis. El portador ganó una la fuerza. Cuando el portador sea destruido, puedes robar tres cartas. Entonces, Oye. vení, la jugáis, destruir aliado, la jugáis de nuevo, robáis tres cartas, la jugáis de nuevo, destruí el aliado, roáis tres cartas, la jugáis de nuevo hasta que tengo que ir sin más de da igual <risa> Estrategia, su estrategia, hermano uh -huh. Usted sabe de estrategia cuántas que... cartas más que más se pueden tener en la mano? Ocho Ocho, ocho, ocho. Ya. Ya Eso fue mucho. todo, fue una completa y real basura Mentira, verdad Vamos va a mostrar las cartas que se sí importan Mira ahí está, era una no una habilidad <risa> no otra, otra. ¿Las que se importan, por favor. Las que sí importan, imprenta. Mira, para los impuestos culiados. <risa> Está mal listo ¿Sabes lo importante que fue la imprenta para el desarrollo cultural del mundo? Ahí tiene la Neida. porque ¿Ah? un caballo? que un cayo? No, no, no libro ¿Puta la hueá Martín por la chucha, Te de, dejo un trabajo, weón. Que lo puedo sostener en la cámara y... si pude weón, tiene tres manos. Lira. El mapa imposible. Ya, ya, sí, ya, entendieron el punto de que estáis buscando. Tiene Neida, ya, ¿eh? Ya, hay que mostrarlo pues, weón. Bueno. Da por eso la gente está en el video. Sí, bueno, por lo recién idea, huevón. Esta ese es centro fuerte, weón. Bueno. No va a hacer las cartas bacanes, lo no de no, la no, habilidad no. ¿Qué salió ahora, weón? Bueno? ¿Qué salió ahora? ¡Ah! Salió una alpaca con churumare! No, pero no, no fueron malas cartas. La gente, la gente, que ve los canales y si quiere si quiere ver ultra reales, reales, mega reales, vea a los canales. Aquí los oro, oro, oro sin habilidad, ¿ya? Y sin avería, y chico chico sin avería Tengo la producción completa de los enalería disco de ser. <risa> <risa> Tornillo volador, cambio de piel, aquila imperiales, que no fue para nada, predecida decía. No, <risa> Tornicus, dominar al monstruo, memoria, <risa> KaiKaipilú, el Bonía 3 y el cuerno Bueno. Buena. Buenas Ya. Eso sería todo, cabrón. Vayan a hacer la chucha. No, bro. <risa> no, no soy así. Bro. Ya, nos vemos después en otro video.